Poco antes que Pompeya quedara destruida para siempre, las gentes paseaban, bebían o cantab y cantaban o leían o vídeo. Ahora tú mismo vives como si todo fuera a seguir siempre así, aunque no ignoras que el volcán ha empezado ya a rugir. Tú sigue paseando, puedes beber, cantar o leer el poeta que prefieras, mas no olvides que vives en Pompeya y la historia está siempre repitiéndose.